Buongiorno, cari amigo da Pablo. El giorno de hoy, faccio un importa importante. Prima de fare qualsiasi actividad física, debíamos fare un riscaldamento Nuestro cuerpo, debíamos enviarle una información. ¿Por qué? Porque con la salud no se yoga. Ahora hay que activar nuestro cuerpo, le enviamos esta información a nuestras neuronas, nuestro cuerpo se activa, como entramos. Eh, cosí entramos a nuestro performance ya activo con <risa> cargo, cargo que si evitamos aunque las lesiones cuestos ejercicios de base voy a utilizar eh, un timer voy a hacer 40 segundos de, de movimientos de base con 15 segundos de recuperaciones dopo de cuestos eh, de cueste de rescaldamento puedes iniciar eh, a correr eh, alzar pesas y todo lo que voy porque cosí ya tu cuerpo está activo y está preparado para soportar una fatiga o aunque un esfuerzo, ok. Vamos a iniciar vamos a iniciar con un poquito de movilidad. Voy a, a meter mi timer. tu tú, tú te activas con me, te metes en, un poquito en forma, no en no, no, sí, forma, aunque lo importante es eh, no entrar así súbito. Hay gente que dice eh, voy a alzar pesa y súbito no fue ni 10 ni, ni minutos de, de, de corsa ni bicicleta. piensa que que el cuerpo sea una máquina que lo, tú lo enciendes, así no el cuerpo es una máquina pero debemos activarla lentamente, lentamente, lentamente y después estemos cargados para hacer nuestra actividad ok, voy a usar mi, mi timer y vamos a iniciar estos ejercicios eh, de base de rescaldamiento así evitamos lesiones a todo nuestro cuerpo Prepárate, prepárate. voy a buscar aquí el timer que no lo veo siempre se me pierde te me pierde ok perfecto activí todos Prepárate. <ríe> siempre positivo 3 2 1 inicia 4 3 2 1 ok vamos a iniciar con llevar portando nuestro nuestro pie de dietro dietro ¿Cómo este, cómo este movimiento así este movimiento va. Ah, ah, atrás el talón y dietro, dietro el talón, dietro el talón, igual ¿vale? dietro el talón, dietro vamos a iniciar lentamente, progresivamente eh, eh, sale un poquito los movimientos, pero solamente esto, esto, esto, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, uh -huh. uno, 2, uno, 2, uno, 2, uno, 2 nuestro ginocchio que soporta nuestro peso, ¿no? Ok, continua. uno, 2, uno, 2 uno, dos, ok a eso vamos a hacer vamos a eh, mientras que tú vamos a fare esto y tiramos 1 2 y cambio cambio de pie y cosí siempre nuestro ginoquio está siempre activo para rayunir nuestros objetivos ok guarda 1 2 cambio cambio cambio 1 2 ok su su su 1 2 un poquito de equilibrio 1 2 perfecto 1 2. ok 1 2 perfecto 1 2 ok nuevamente 1 2 ok perfecto 1 2 ok nuevamente 1 2 perfecto 1 2 su su la gamba 1 2 tiro un calcio tiro un calcio 1 2 perfecto va 1 2 ok perfecto tu riposa nuestro próximo ejercicio vamos a hacer finta que vamos a hacer el, el jumping ya vamos a hacer esto abro ciudo abro ciudo las personas que ya son più expertas pueden hacer el jumping ya pero vamos a hacerlo así fácil fácil vale ta. abro ciudo bajo utilizo aunque le bracha così aunque le envío una información a nuestra bracha que vamos que andiamo a hacer actividad física abro Cierro. abro, chiudo, abro, Cierro. Cierro. abro, Cierro. Un toquecino, gente ¿no? <ríe> que fa el jumping la gente que, que ha problemas de rinocchio, inicia con esto. Después, poi le fa el jumping ya, pasa de lo de lo fácil a a lo más più, più difícil, ¿no? Okay, perfecto. ¿Qué vamos a fare Vamos a hacer un poquito de enviarle una información a nuestra a nuestra espalda a nuestra espalda vamos a hacer esto uno dos chiudo dopo Giù. su me. vai con me vai con me vai con me ok va uno due uno due ju uno due nuevamente due uno due uno due abro uno due due in più uno due chiudo uno Chiudo. uno ah, dos en más uno en più va, abro uno dos brazo brazo uno dos dos en más uno dos Chiudo. Chiudo en più uno yo, uno dos dos en más uno dos ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto ahora ahora tu riposa. te voy a hacer, vamos a hacer un poquito tipo tipo squat pero no así no profundo, simplemente estamos rescaldando estamos enviándole una información a nuestro cuerpo ok cuadro cuadro va corto corto corto corto corto corto esto es corto piano piano así nuestro ginocchio se va estamos enviando una información una información que debe hacer un poquito de, de movilidad piano lento lento lento lo importante es importante que el ginocchio no supere la punta del pie dice. y no la supere no supere. Vale, la supere vaya cuando lo puede superar Pío amante, fachamos pío, fino en fondo adesso eso simplemente corto, corto Corto, corto Corto, corto a meter la mano en el girovita En el girovita como voy Eccolo, eh se ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto Nuestro próximo Nuestro próximo Vamos a hacer un poquito de espalda Vamos, abro y su. así sí Sabiamos que nuestras palas pueden Soportar eh, Peso, un esfuerzo, un esfuerzo físico Va. Abro grande Tra. Vamos a hacer 2 1 2, chiudo 2, 2, 2 La espalda, estamos enviando la información a nuestra espalda 2, hacemos 2 1, 1 2 Su Nuevamente 1, 2 Su Va 1 3 Su Su uno, 2 1 uno, uno, su, uno, su, cierro, cierro, su. Ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, que vamos a hacer? Vamos a hacer un, un poquito lateral y pa Con este movimiento, así le enviamos la información a nuestro interno, interno coche interno coche interno coche, mantén, mantente Ok, voy a abrir, abro, abro grande. Da. Abro, abro. Écolos, sí, écolos, lentamente, tú hay fino donde tú riescas, tú riescas, tú no compites con, con mí, tú compites con tu estrés, écolos, eh, lentamente, no puede, cuesta el ya tú puedes saltar la corda, puedes salir en bicicleta, o, o puedes correr, corre, ¿no? Ya, ya le enviamos nuestra información a nuestro cuerpo, que andamos a hacer actividad física, cosí, eh, evitamos tantos estrapas, lesiones, todas aquellas cosas que nos fa mal aunque el ginocchio, la cabilla ok, ahora tu reposa, vamos a hacer un poquito de coordinación mano contraria, toca pie contrario okay? mano contraria, toca pie contrario perfecto perfecto, va, va está, está va está fácil, fácil su, Debe tocar, Deve tocar tú debes tocar debes tocar, debes tocar, debes tocar toca, su uno en dos uno en dos uno en dos uno en dos uno en dos uno en dos uno en dos, su, uno en dos como de esto prima, no después de esto pues, ya corre, corre, saliendo en bicicleta ok Ta, esta pues, es una activación Riscaldamento, riscaldamiento. Ok, tú riposa. Nuestro próximo esquina, guarda, esquina derecha, esquina derecha, Abro grande, tu esquina derecha, mano contraria, toca pie contrario y salgo. Ok, ok, perfecto. Esquina derecha guarda, uno, dos, salgo nuevamente. Uno, dos, salgo, va, excedo. Uno, dos, salgo nuevamente. 1 2 salgo 1 2 salgo 1 2 salgo ahora todo y 4 1 continua ah ah si si de sente no desde desde la ativación 3 piu 3 piu salgo va 1 2 3 y salgo. <ríe> salito, salito. Ok, nuestro último ejercicio. ¿Qué va? a hacer? Voy avante. Ah, y no, que avante, vado avante, vado avante. ok. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ok, va, Avanti. Uno. <ríe> un poquito como de, como de calcio, ¿no? <ríe> un poquito de coordinación, ¿no? Así estamos enviando una información de nuestro belísimo cuerpo que es una máquina una máquina, pero una máquina, aunque debíamos rescaldarla, ¿no? Ta, ta, ta, ta. Okay, ya dopo de cuesto, tú puedes iniciar a a fare tu tu entrenamiento, tu entrenamiento. Si voy a fare abdominales, si voy a hacer total body, cualquier ejercicio que tú voy a fare, si voy a correr, cueste rescatamiento te ayudará pues si al menos de tu cuerpo, entra un poquito en calor. ¡Eco sí! ¡Eco sí! ¡Uno tío, ¡Uno tío. ¡Ok! ¡Esquipi! ¡Esquipi! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Por el yorgo de hoy habíamos finalizado. Gracias a todas las personas que han guardado o este canal. O estos ejercicios que habíamos fatto son ejercicios de base pero te van a ayudar a evitar lesiones, porque la gente inicia así como si fuese una máquina a correr, a fare, un poco de piegamenti. No, primo, le enviamos la información a nuestro cuerpo. Y dopo nuestro cuerpo responderá de la mejor manera. Por el giorno de hoy, habíamos finalizado. Gracias veramente a todas las personas que nos han guardado. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore Pablo.